Reciban un cordial saludo. Hemos llegado ya a la semana 4 del contenido de nuestro curso de prácticas sostenibles para zonas urbanas, en la que estudiaremos el tema de residuos sólidos. Bienvenidos. Cuando hablamos de residuos sólidos, hablamos de todos aquellos productos que han cumplido su vida útil y han perdido su funcionalidad, y por lo tanto su poseedor requiere deshacerse de ellos. Los residuos se generan en todas las actividades que realizamos diariamente. En Ecuador, una persona produce 0,89 kilogramos por habitante por día. De estos residuos, el 48% son residuos orgánicos, el 40% son residuos inorgánicos y el 12% restante se conoce como basura o desecho. En muchas ocasiones consideramos que residuos y basura son los mismos. Sin embargo, entre estos dos términos existe una diferencia significativa. Los residuos están integrados por todos aquellos productos o materiales en buen estado y en condiciones aptas para su aprovechamiento. La basura o los desechos, en cambio, son la mezcla indiscriminada de residuos y que por lo tanto no se pueden aprovechar. Viene aquí la pregunta, ¿qué estamos produciendo en nuestras casas? residuos o desechos? Para que un residuo pueda ser aprovechado, tiene que estar separado adecuadamente. En Ecuador contamos con la norma INEN 2841, la cual estandariza los colores de los contenedores en los que debemos depositar nuestros residuos. Por ejemplo, los residuos orgánicos deben almacenarse en los contenedores de color verde. Los residuos inorgánicos aprovechables deben almacenarse en el contenedor de color azul. Y los desechos o la basura, la cual no tiene ningún aprovechamiento, se almacena en los contenedores de color negro. Como este desecho no es aprovechable, se almacena luego directamente en los rellenos sanitarios para su disposición final. Un residuo se aprovecha cuando está limpio y seco. Es decir, los envases que quedan de los productos que consumimos antes de ser desechados deben ser lavados o enjuagados debemos dejarlos secar y luego sí debemos almacenarlos en su contenedor diferenciadamente. En este contexto les puedo comentar que de las cerca de 14.000 toneladas de desechos diarios que producimos en nuestro país, menos del 10% se recicla. Recordemos que el mejor residuo es aquel que no se produce, por eso antes de desechar algo procuremos reutilizarlo, intercambiémoslo, donemos a alguien que lo pueda ocupar. Además, seamos consumidores responsables. No nos llenemos de productos que tienen mucho empaque. Hoy en día, cuando vamos a los supermercados, se ve que todo está envuelto en plástico. Fechacemos estos productos con empaques innecesarios, como por ejemplo, las frutas que últimamente llegan llenas de plástico y que cuando las tenemos en nuestros hogares, los desechamos directamente. Por otro lado, debemos aprender a dar buen uso a nuestros productos para evitar que se conviertan fácilmente en desechos. Debemos frenar el desperdicio de alimentos, comprando únicamente lo que necesitamos. Miren, a nivel mundial, de acuerdo con la FAO, se estima que un tercio de nuestros productos, de nuestros alimentos, se están desperdiciando. En el año 2019, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, indicó que de la cantidad de residuos orgánicos que llegan a los rellenos sanitarios de nuestro país, el 34,37% corresponde al desperdicio de alimentos. Estamos desechando productos en buen estado en muchas de las veces. Muchas ocasiones nosotros compramos en exceso y eso se termina desperdiciando y ese alimento podríamos utilizarlo para alimentar a la población que padece hambre hoy en día. El problema de esta elevada generación de residuos es que los desechos se deterioran, se desintegran, se degradan. Algunos en un mes, en tres meses, en un año o quizá en más de 100 años. Durante este tiempo de degradación, producen emisiones a la atmósfera y líquidos lixiviados que contaminan suelos y aguas. Por eso es una preocupación a nivel mundial y un desafío para la humanidad manejar adecuadamente los desechos que generamos día a día. Les invito a conocer más. Utilizando el material disponible en el entorno virtual. Nos vemos la siguiente semana.